Continuando con el lindo tema de Engie, De Frita con salami Está el sí. caso de que Mozart La Para dice que su sueño Es sentarse en una mesa Junto a su ex esposa Y su actual pareja Dalisa Alegría Y es que el artista urbano Erickson Fernández Mejor conocido como Mozart La Para También ha dicho que su sueño Es sentarse como adultos en una mesa Con su ex pareja Alexandra MVP Y su pareja actual Dalisa Alegría Escuchemos pero el sueño mío es que nos sentemos todos en una mesa, eh, la niña de Dalisa que es como mi hija, porque vivió conmigo, mi hija, mi ex esposa y mi actual esposa, normal como gente madura. Pero el sueño. Ahí podemos escuchar las palabras de Mozart diciendo que su sueño es ese pues dejar este polémica atrás sí. y sentarse con ella. Uh -huh. Ajá. El, el, el, entonces él quiso decir con eso que ni Alessandra ni, ni Dalisa son maduras ellas dos, porque ellas mm. dos no se soportan. Entonces no son son inmaduras las do, la, sí. la, la sí. dos chicas. Tiene tanta ¿Tiene mala suerte razón? que con ese sonidito que iba a coger, vino la, la tragedia de Haití la y, y lo apagó hablando. de toda manera, ¿eh? Increíble, <risa> qué, qué sal tiene ese muchacho. Lo que yo digo es que él tiene que olvidarse de eso y hacer música porque demasiado talento tiene. Sí. Es un, un artista muy completo, te puede entonar, te puede hacer lo que sea. Sí. Porque durísimo. tiene mucha experiencia también, tiene su cuarto. Deja eso, mi hijo, ya. Cuando te pregunten de, de la vida personal tuya, arranca y te va. Sí. Hello, buenas. Una llamada. Hello. Hello. Hello. Se fue. Se fue, bye. La, la, la. Moza la para que se ponga así a hacer su música. Sí. Que, que tú, que, bueno, el otro día tú le recomendaste a Moza que se pusiera a canquimanear a de nuevo. Sí, Pero sí. Yo no. creo que Moza debería de, de nuevo hacer fritales? Claro, hacer sí. un freestyle de buenos días, de buenos días. Que empiece, que empiece a hacer fritales de nuevo. A y a fritalear con gente. Claro. En live, en vivo, que es lo que vamos a meter a este ahora. Eh, poco, buena poco, estrategia. Ahí está, copia de eso, de la familia. Yo pues, creo que estamos aquí, porque uno no sabe gustado oh, no Ah, Dios, Claro, <ríe> <life, ríe> que se ponga <ríe> a hacer. Por pues la mañana, oiga, papi, un de la situación que está pasando. Eh. No bueno, así es. como no se pueden subir que ya agarraba y, y subía chamaquito a tarima ya no se puede por la por la pandemia pero está las redes sociales que, claro. que, es, lo que, que es lo que tú dices muy de acuerdo gordito contigo cierto? muy de acuerdo que se sí. ponga a hacer algo vamos a ir a gordo. a mamá. no está bien Tiene que comer hablar. menos no es que rebajar la estamos cuchara com vieja, no, no. comen rollo. tenemos no porque qué es gordo hasta de los ojos yo soy muy panzúe, eh. entonces es tremendo de todos los lados. me entiendes? De ¡Eh, gordo de los tobillos la hasta la cabeza! Eso es lo que digo. Cuando está... eh, Tiene que ponerlo a dieta, mija, porque No, ayer ya dijo que lo aeróbico y la ¿Eh? van. dónde de quedan de... los aeróbico? Yo le doy la idea, él tiene que poner su parte y... No, la, verdad. La, la, la, a nada la, se obliga. Aeróbico. No, no la hemos gente comido gente tiene arroz. que ponerse para ellos, sentirse bien como ustedes ponte para ti. De sentirse bien, decirte. No, yo me siento eh. chulísimo. Eh, es cierto, es chéverísimo. Quiero cambiar quiero ya. Un te... poquito, un poquito menos, ya. Un poquito Vamos más. Vamos a arrancar a las cinco y media conmigo, paletario. Durmiendo ahí. <risa> Tirando todos los dichos de mundo. <risa> <risa> <risa> eh, para allá. Y los malles picando, ¿de tú para allá? En ese campo pita ahí, ¿eh? ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Sí, lo sí. están repudiando, mucha gente, sí. Ya, no, que él mismo así. lo dijo, que personas que antes le decían chicas, que le decían cosas bonitas, fanáticas, ahora le dicen que es un desgraciado. Bueno, lo, él lo dijo en la entrevista. Casi, casi cinco fans? Bueno, es está feo, es como se perfecto. la para. ¿Eh? No puede seguir así, tiene claro, que seguir buscando claro. su norte, su norte artísticamente, eh, que coja varias ideas, que se ponga a hacer fritales, o que, o que haga temas picantes, controversiales. Eh, a nivel de freestyle, que de esa vaina con lápiz, porque ya eso no le está funcionando. Que coja otra gente, que le tire a Black Boy de nuevo. <risa> pa que ¿Para qué? eso na. son cosas personales. eso. eso. moza, no lo debió decir. Eso no. son cosas personales. Lápiz si te ha enfocado, ¿no? lápiz tiene su con su tienda, lápiz ha buscado que un artista. Le la gana? Y tira una ¿Sí? canción cuando le dé la gana. Sí, no, no porque el, el lápiz ya se ha ligado por otro lado. ¿Entiendes? Ya está tranquilo en su negocio, su vaina. ¿Entiendes? Que dice todos los días que es empresario, pues ya todo el mundo lo sabe. Todos los días dice que es empresario. Es ¿Empresario? Verdad, yo soy empresario. Yo, yo no soy... lo quiero eliminar de Instagram, pues eso no le importa a nadie. Porque, que yo me tenga o no, pero ya como que es muy cansón. Eh, tú okay. ves, Decir que ahí tiene 50 tiendas, yo sé dónde están todas las tiendas de tú ves Y todos los días que yo soy empresario... <risa> Ah, porque yo soy empresario, ¿verdad? Bueno, que yo tengo, ¿tú entiendes? Porque son artistas que los... Ah, yo quiero el lápiz de, de, de, de antes. Sí, ¿eh? La fama no es para todo ah, mundo. Claro, ¿tú entiendes? A... Está, bien está, bien. Que tú te, está bien que tú tienes 300 millones, pero está bien. 300 millones, pero vale música a la gente. Si no quiere hacer música, retírate. Así sí. es. Exactamente. Es así. Vergosa, pala pala. Sí. Él tiene que ya hacer de ese tema con su superarlo. Si sí, la gente no lo supera y cada vez que alguna una entrevista pues, lo retoman, él tiene el mismo tomarle decir no. Y preocuparse mejor por la relación que tenga con su hija, como él lo decía, y que no, que ya no duerme conmigo ni nada. Y es por eso, porque hasta que él no madure, porque también él es un inmaduro en ese sentido. Los tres, los tres son tres inmaduros. Sí. Él por continuar el tema, a pesar de que ya habló de él, pero esto fue hace tiempo, Dalís y Alexandra porque tiran su puya por redes sociales y continúan en lo mismo. O sea, los tres son inmaduros. Sí. Y los tres tienen que soltar eso. Exacto, tienen que soltar eso y dejar esas cosas personales ya. Que ya a nosotros no ya nosotros nos interesa eso. Claro, yo estoy claro. Ya aburrido de Alessandra. Cada vez que, que sube una foto con el supuesto novio de paga, yo me eso me tienen que ¿Qué me importa a mí? Que usted <risa> tenga un novio. ¿no? <risa> <risa> Oye, Que hey, yo tengo el luz y Ricky 15 y Yo quiero que, que prenda. Que que no te prendan esa vaina, Uca. es que a todo el mundo le gusta, que yo me quiero, quiero? marear, con cuatro mangueros en para el parque. Eso es eso su es. Que es que que nosotros que tiene que también está dilocado, y que buen chisme, mujeres, que te guardaban, perdón, después de tres años, te molesta y plátano con salami. Eh, porque tres años duró él con un problema, yo no sabía, si tú tienes la solución del problema, va a durar tres años. No, no te luces, tenía cuando cuando tú saliste con el problema ahí tenía que salir ahí tenía el que salir, claro eso es así